Listo, cabrones. Esto lo quiero hacer rápido. ¿Qué pasa aquí? ¡Dolte ese muchacho! Vamos a, a ver. mi, compa a mi compañero viendo, le va a volar la cabeza. Están tira. viendo que tengo un rehén, cabrón. No me importa. ¿Dónde ese ah, muchacho! o Tiene que valorar la vida de él, cabrones. De ese muchacho! o mi compañero le va a volar la cabeza. Empecemos... ...con negociar, putos. Tranquilito. Ay, Tranquilito. ¿Ok? Primero, te tranquiliza. Tome distancia, cabrón. cabrón. Dale, tranquilito. Va a negociar con el sheriff, con el gordo y de... Sí, eh, más respeto, oficial. Rápido, cabrones, ¿eh? Quiero la quita, pichos. Toda la vida. Toda la vida. ¿no? Quita, por el rubio ese que ¿eh? este tiene plata. Bueno, me vale verga. Primero bueno, que todo, voy a pedir salida limpia por, por esa rehén. Voy a Estoy subirme tranquilo. A mi auto con oh, la red Voy a subirme a mi auto y voy a irme en paz. Bueno, claramente pueden seguirme y todo, pero tienen que dejar de salirme no, libre. No, no, güey No te vas de acá. Usted está dando con Ay, chey, chey, esto, chey, no, chey. esto no va a ser tan fácil. Bueno, está viendo mi plata ya, cabrón. Larga, larga. ¿Cuánto lo que usted o, quiere? O usted tiene que soltar suavemente a la víctima en el sol Ok, lo solto aquí ah. Te le Lo tengo agarrado, ah, ojito, con cualquier imprudencia Ojito Deja el cuerpo, dale Deja el cuerpo asqueroso por aquí puto, levanta la mano. Levanta la pinche mano. Cuidado que igual lo tengo agarrado aquí, cabrón. Cuidado, oficial, cuidado, cuidado. oficial. No, no. Va, esa va a ser la opción, entonces. El... ¡Ey! ¡No mames! Mata no da, mano, pinche puto. A casa, gordo. Vamos. Bueno, vamos. Un tiro. <risa> <risa>